Hay muchas obras desplegadas en toda la provincia. San Cristóbal eh, no, es la, no es la excepción, estamos con muchas obras. Vamos con obras de vivienda, eh, 22 en un lugar, más de 50 en, en otro, un centro de acción familiar. Eh, la licitación de la, del jardín hoy aquí en la escuela, en la escuela normal. Eh, y una recorrida por el avance de, de la ruta 39. Eh, quería tener visualmente eh, el grado de progreso alcanzado en la ruta. Eh, es importante, y sin duda, uno allí ya empieza a imaginar eh, un futuro distinto en la comunicación de toda, de toda esta región. Eh, se cambia un eje de, de, de vínculo, mucho más tránsito por este lado, muchas más oportunidades eh, comerciales, de vinculación, de, de erradicaciones, eh, y estas son las cosas que se buscan cuando se generan inversiones de esta magnitud, como son las rutas transversales, para realmente impactar y cambiar la realidad de una región.